Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, mientras hacemos esta corta introducción, eh, vamos permitiendo que más gente se conecte a nuestra tertulia de hoy con Rubén Chirino Leáñez, que es ingeniero, vicepresidente de la encuestadora Meganálisis. Es un venezolano, es católico, es humanista. Y se autodenomina irreverente al atropello de minorías y el establishment privilegiados. Muy bien, qué bien, qué bien eso. Rubén, muy buenas noches. este Bienvenido a nuestro espacio. Tenemos una audiencia este, muy exclusiva, de muy buen nivel. Señor Manuel Núñez, bienvenido. Este, lo tenemos ya también por aquí y este bienvenido tengamos esta noche una tertulia agradable adelante Rubén gracias Álvaro gracias Joana y bueno eh, no me esperaba menos de la, de la tertulia que pueda ser eh, lo más agradable y, y eso sí eh, siempre dentro de los eh, parámetros del, del mayor respeto posible pero estoy convencido de que así será bueno, muy entusiasmado con ver que podemos conversar y qué, cómo termina la tertulia. Así. es. Seguro que es bien, porque nosotros tenemos aquí una dictadora que, que pone las reglas, pone las reglas y administra justicia al mismo tiempo. Y, o sea, falta de Franceschi, ya también vas a decir Señor, ella es legislador, ¿cómo es Poder Legislativo y Judicial al mismo tiempo. Ah, la ley, la... Se, se paga y da, se da el vuelto, entonces. Así mismo. Bueno, bienvenidos todos, de verdad, es un gusto tener aquí por primera vez en, en el programa, en el canal Repúblicos TV, ya hemos compartido dos veces con Rubén y siempre será un placer pero es muy importante también que lo llevemos a los otros espacios porque, porque a veces no es la misma, las mismas personas que nos ven en YouTube como tampoco son las mismas personas que nos ven en Instagram a las que nos pueden seguir aquí y acompañar en los Space Así que por eso es tan importante tenerte aquí Rubén con nosotros. El título que tenemos el día de hoy justamente es Cómo despertar a la mayoría en Venezuela con Rubén Chirino Leáñez como mencionaba el doctor Álvaro. Siempre les manifiesto y les comparto los, las reglas, pero que re, reglas no como esa medida autoritaria, sino esas medidas de convivencia que debemos tener en los espacios, porque es bueno tener las cosas claras, como dice Rubén, siempre en el marco de respeto, que uno de esos puntos es ese. Y es que, por favor, vamos a ser amables y educados. Se pide la palabra, creo que Doctor, nos vamos a tener que ir recordando eh, estas reglas a las personas a medida que vaya sucediendo el SPACE y llegan más y más personas, porque si aumentan la, la, eh, los ciudadanos que quieren ser hablantes, hay que ponerles esto en claro cada vez que se pueda, porque se debe pedir la palabra, no se debe interrumpir ni gritar, máximo tres minutos de participación, cada vez tenemos que ir aplicando esto con más rigor porque debemos reducir el tiempo de los space. No solamente el doctor Álvaro tiene compromisos después del space, los invitados también y esta servidora también. Entonces, lamentablemente, nosotros siempre nos ponemos como ese tope de hora y media en los space. Por eso es que pedimos también que sean claros y concisos, que esperen su turno. Estamos siempre seguros, pero no, no está de más decirlo, pero estamos seguros que se van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes. Y por favor, cada vez que eh, las personas que vayan entrando, es bueno que también digamos, no solamente el invitado, el doctor Arba, y las personas hablantes, pues que compartan este espacio, eh, que si se pueden dar cuenta, aquí, y gracias a Dios la plataforma nos permite, desde hace dos semanas nos permite grabar, directamente aquí, que queda registrado desde inmediato en Twitter. Entonces, compártelo para que también lleguen más y más personas. Por los momentos, eh, nosotros obviamente siempre tenemos preguntas preparadas, pero si llegan más personas y quieren compartir y ser hablantes con Rubén y con nosotros, eh, los vamos a intercalar con las preguntas que nosotros tenemos. Pero por los momentos, vamos a empezar... Con la pregunta del doctor Álvaro y después, obviamente, seguiré yo como Joana Montenegro aquí desde la cuenta Cochita Buena Gente, donde sí me deja hablar Twitter. Ok, Rubén, entonces este vamos a comenzar. Mi, mi primera pregunta eh, se hizo sobre la base de un tweet que dice de un tweet hecho por usted mismo que dice si aún te engaña el chavismo y la oposición no eres ingenuo, eres parte de la minoría de cómplices. Entonces ahí le damos entrada al título de este space para hacer una pregunta directa y concreta. ¿Cómo se despierta la mayoría? ¿Cómo despertar a la mayoría? Mira Álvaro, esa es la, la importante, la clave para destrabar el limbo en el que Venezuela ha sido enclaustrada, ha sido secuestrada en un limbo político. Y claro, este es un despertar que no es eh, simple. Y cuando digo que no es simple, tampoco quiero decir que no sea posible, ¿no? Sino que no es un, un despertar electorero, un despertar mercado técnico en donde un jingle, en donde, que es lo que otrora se acostumbrado en el ejercicio de la política, o en donde una figura, en donde un mensaje preparado eh, es suficiente para lograr un despertar de una mayoría que como tal existe, es, es una mayoría lapidaria, una mayoría abrumadora, pero una mayoría que ha sido afectada a lo largo de los últimos años, ha sido afectada en lo anímico, ha sido afectada en lo económico, ha sido afectada en lo emocional, en lo físico, y hoy nos encontramos con una gran mayoría, muy grande en cantidad, pero muy diezmada en animosidad, muy diezmada en capacidad de accionar, en capacidad de responder. También hay un cambio en cuanto a la morfología de nuestro perfil del ciudadano eh, típico venezolano, tenemos un incremento en la edad del venezolano que hoy hace vida en el país, eso evidentemente también genera un obstáculo a superar. Entonces, ese proceso de despertar a esta mayoría es una, una acción que debe ir acompañada de varios subprocesos, de varias actuaciones, eso sí, todas son coherentes en torno a un eje un pivot elemental que es la, el ataque ferviente y vehemente al socialismo. Ese es el, el, el punto de giro de todos esos demás eh, acciones y pequeños procesos que, en conjunto, pueden lograr el despertar de la mayoría que deliberadamente fue llevada a este estadio de, de, de decaimiento. De, de pérdida de, de voluntad, de caída de la estamina Y eso, obvio, es, es lo ideal para las minorías Las minorías existen, se aprovechan De que tienen a la mayoría en ese limbo En ese secuestro, en, en gran medida emocional Una variable que lamentablemente genera Parte de este de esta debilitamiento anímico de la gran mayoría de venezolanos, dejando de un lado por unos segundos el obvio engaño de sectores políticos, también viene dado por el efecto migratorio. Hoy casi el 70% de los hogares tienen un, uno o más migrantes directos de ese hogar que hacían vida dentro de esa casa, dentro de ese apartamento, dentro de, ese, dentro de esa... Dentro de ese rancho, dentro de cualquiera de esas casas de nuestro país, casi el 70% tiene un miembro o más fuera del país. Y si lo abarcamos solamente al, al hecho de tener parentesco, el 100% de los venezolanos tienen algún familiar lejano, cercano, fuera del país. Esa fractura en la venezolanidad, esa fractura, esa fragmentación en la familia es un golpe bajo que obviamente eh, se traduce también en la pérdida de animosidad. Pero sí es posible el despertar de los venezolanos a través de la aplicación de varias, varias estrategias, eso sí, pivoteando en el eje de el ataque ferviente, sin tapujos, sin complejos al socialismo. Acción que en el debate político nacional siempre es muy eh, cuando aparece tiende a ser muy timorata, eh, algo gris. Eh, eh, con un tanto de temor y lo que se requiere es en realidad una acción vehemente hacia el socialismo como elemento de, de giro, como el punto de pivote Luego otro, otras acciones que podemos ir comentando y conversando que en conjunto pueden establecer un mensaje de un grupo político, de un sector político, de una organización política que termine por despertar a este gran león mayoritario, pero dormido y, y deliberadamente eh, hecho añicos en los ánimos. Tú sabes, Rubén, que yo a veces eh, en esos cuando ando por allí meditabundo, pienso que una de las fuerzas más poderosas que tiene un país eh, tiene su base en la juventud. En esos jóvenes que hoy van, esa generación que va de, de 10, de 15 años a los 35 años, es una generación que no conoce otra cosa. Es una, una generación que no solamente se necesita diezmarle en la animosidad, es que ellos probablemente salgan a luchar por algo que nunca han conocido. Entonces, eh, a mí, que ya yo estoy en los 50, pues ya yo digo, bueno, yo, yo sé, yo, yo viví en la democracia, yo viví, yo viví antes de Chávez. Para, para no decir, para no alabar esos 40 años, eh, simplemente puedo decir que conozco el antes y el después. Y definitivamente el antes tenía muchos bemoles, tenía muchos peros, pero era infinitamente superior a lo que estamos viviendo hoy. Entonces yo puedo establecer una diferencia entre lo que estamos viviendo y lo que vivimos, además de puedo enfocar todas mis energías a, a poder recuperar aquello que yo conocí y que deseo que vuelva. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que no conocen aquello? Yo siento que muchos de ellos están luchando por lo que les contaron o porque sienten definitivamente sienten que que el socialismo no les funciona, pero, pero no, no están realmente enfocados en un objetivo para decir esto es exactamente lo que queremos. A lo mejor ellos saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren exactamente. Yo, yo, yo no sé si existe algún estudio que nos diga si, de, si dentro de esa generación la mayoría es tan abrumadora como es los de la generación que les sigue, es decir, los que están de 35 en adelante, que cuando entró Chávez ya eran mayores de edad y habían vivido los años anteriores, ellos ya, ellos tenemos una posición fijada, porque tenemos patrones referenciales, pero los jóvenes no la tienen, la mayoría en esa generación es tan fuerte y es tan poderosa como es la mayoría de la generación, de mi generación. Mira, Álvaro, tú bien, de manera muy atinada, haces la referencia en cuanto a la generación que supera los 40, los 50 años, que tiene como referencia la, los años 90, los años 80, eh, puede hacer comparativas referenciales. Aquí hoy en día hay una generación, como bien la reseña, muy joven, que no conoce otra cosa que sea el chavismo y el socialismo. Pero es una generación... A suerte de la mayoría, dentro de algunos estudios que hemos podido hacer en los casos de eh, la autorización del, del adulto cuando se, in, se encuesta al, al menor de edad, es una generación que de manera remota algo ha, ha, ha, ha recibido un mensaje de la migración. De manera remota ha visto cómo el familiar que vive en los Estados Unidos mejora su calidad de vida de una manera eh, considerable con respecto a la que tenía en Venezuela. Ha visto cómo el familiar que eh, trabaja en tal o cual país, pese a que las condiciones no sean las mismas que en los países europeos o que en los Estados Unidos, puede eventualmente enviar un regalo al hogar, enviarle un regalo a ese joven. Eh, el venezolano más joven se ha dado cuenta de que la solución de muchos de sus problemas en su casa, con sus abuelos, con sus padres, viene de manera remota a través de los familiares en el, en el exilio, en, en calidad de migrantes, Que bien no saben exactamente esa, qué es lo que es lo que funciona en esos países. El liberalismo, el capitalismo, a, a, a ese segmento, a esa, a esa parte ideológica no se meten esos jóvenes. Pero sí están claros de algo, de que lo que tienen en Venezuela, que se llama socialismo, para aquellos que de repente dicen no, esto no es socialismo, no, esto sí es socialismo, no indistintamente de lo que quiera discutirse o no, hay un Estado que ha hecho todo el ejercicio y el despliegue de poder de decir que lo que vivimos es socialismo, y contra ese mensaje difícilmente alguien vaya a contrariarlo. Entonces, para los jóvenes que quisieran eh, eh, disfrutar de lo que remotamente pueden observar en los jóvenes que están en el exilio en, el, en calidad de migrantes el socialismo venezolano les restringe el acceso a bienes le, re, le limita el acceso a oportunidades es por eso que quizás pega o, o se afianza un mensaje peligroso que es el mensaje de emigrar el mensaje de irte de inmediato mensaje que a veces Lamentablemente viene eh, impulsado por muchas de nuestras generaciones más entradas en edad que, eh, visto el panorama, el primer consejo que están dando, eso lo, lo hemos consultado, no, no el primero, pero sí uno de los más, más frecuentes es cuando tengas la oportunidad, vete de Venezuela. Ya yo viví. Ese es parte del mensaje en muchos de nuestros abuelos, en muchos de nuestros, nuestros bisabuelos, pero el menor... También se necesita que se le explique, necesita que se, más allá de la experiencia que observa en el, en el familiar que vive fuera, él necesita documentársele, se necesita evangelizar si lo queremos poner algún nombre. Parte de ese pivoteo sobre el antisocialismo, que es el, que es el, el, el, el amalgama de todas las acciones que permiten despertar a los venezolanos, también está llevar el mensaje, está ir, de, ir a enseñar qué es lo que debe sustituir al socialismo, qué es lo que debe venir después del socialismo, explicar cómo de una manera liberal, cómo con un Estado menos poderoso, los ciudadanos pueden tener más oportunidades de decidir su futuro, de adquirir bienes, de hacer riquezas, y si lo puedes hacer en tu tierra, aún mejor eso hay que hacerlo, hay que tocar puertas, hay que utilizar estas herramientas que van a tomar un rol muy importante. Ya lo han tomado, pero en este momento más que nunca, porque el grupo que se despliegue en esa línea de ideas puede tener toda la certeza que va a estar dando en el centro de la diana de la expectativa de los ciudadanos y de esa mayoría, pero también puede tener toda la certeza que va a ser neutralizado, invisibilizado, cerrada las ventanas por donde comunicarse, por donde llevar el mensaje y es allí en donde este tipo de herramientas, las redes sociales, van a cobrar un rol protagónico como lo pudo haber cobrado en la en el Brasil de Bolsonaro o en la actual Argentina de Miley. Es un mensaje muy contundente que va a enseñar a los jóvenes los beneficios de el modelo que debe sustituir al socialismo. Entonces ahí se le se le da más herramientas aparte de la mera comparativa con, con, con lo que visualiza de sus familiares en el exilio o en calidad de migrante. Perfecto, te entiendo perfectamente. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Hay que eh, yo yo siento a veces. Eh, siento cierta desesperanza porque yo, yo veo que los jóvenes aquí donde yo estoy veo que llegan jóvenes muy jóvenes, de verdad que muchachos, 18, 19, 20 años y esa generación que no, que no añora regresar a Venezuela porque no vivió la Venezuela hermosa que vivimos nosotros porque nosotros sí hicimos vida y tenemos algo que recordar entonces siempre tenemos como que por allá el deseo de regresar con, con la esperanza de que podamos encontrar lo que ya sabemos que no vamos a encontrar, que vamos a encontrar lo mismo que dejamos. ¿no? eso es una Venezuela que ya está desaparecida, pero los jóvenes se fueron, van migrando eh, con la esperanza de encontrar buena vida y bienestar en otra parte. Entonces esos jóvenes, muy talentosos, muchos de ellos, sientan bases en otros países de manera mucho más rápida, porque consiguen pareja con, con, con parejas locales, de donde van, los que vienen para Estados Unidos se casan con alguien, consiguen papeles, compran su primera casa. Esa gente no regresa nunca más. Entonces yo me temo que el día que digamos se abre la puerta, regresemos a Venezuela, muchos de esos jóvenes, muchos que ya tienen 3, 4, 5, 10 años aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro país donde les vaya bien, van a decir, ¿qué voy a hacer yo a Venezuela? En cambio todos nosotros que ya tenemos más o menos ese tiempo, nos abren la puerta en Venezuela y nos dicen, se, vénganse para que a, ayuden a arreglar las cosas. Nosotros nos vamos desesperados porque conocemos lo bella que era Venezuela y, y, y cómo nos las tienen ahora. Pero pero solo nosotros. Entonces vamos a quedar con una generación de viejos en en Venezuela, como que reparando nuestro país, porque los jóvenes, los jóvenes siento que no tienen el mismo ánimo de regresar. Okay. Eh, eh, mira, Álvaro, eso que tú dices es extremadamente aserta, asertivo en el hecho de que ciertamente muchos no van a regresar, pero parte del proceso del despertar, del evangelizar, cuando abuso el término evangelizar es porque prácticamente eh, eh, es la tarea del indio, como dice el refrán, hay que enseñar de cero, si, partiendo de que quien va a escucharte, esa mayoría de, desanimada, es antisocialista y está cansado de este modelo. Pero hay que enseñar y hay que enseñarle lo que fue Venezuela, lo que llegó a ser Venezuela y darle fundamentos de arraigo, porque parte de la desmovilización y del desaliento masivo es el desarraigo hacia cualquier elemento de país, eliminar cualquier tipo de atadura, hacer sentir que al que se va no deja nada. Es por ello que el elemento clave y es otro punto clave sobre el cual el antisocialismo y, el, y, la, y la vehemencia contra sí. el socialismo se debe alimentar de que hay un arraigo que más allá de lo que nos han quitado como país sigue existiendo. Y es este casi 70% de familias que añoran volverse a ver, añoran un reencuentro, añoran un abrazo, el hijo con la madre, el padre con los hijos, los hermanos, los que quedan, añoran ir a visitar los, eh, eh, los sitios donde descansan los familiares que partieron sin ellos verlos, añoran recuperar eso. Y ese, esa añoranza está allí latente, más allá del desarraigo a lo no vivido, y esa añoranza es un combustible muy potente, del cual hay que tomar fuerzas, porque tanto los que están fuera como los que están dentro, añoran ese momento, añoran esos momentos, más allá de que luego hayan retornos o solo sean visitas, pero ese reencuentro es parte del combustible, que puede compensar la ausencia de arraigo. nos han quitado muchos arraigos la música los iconos culturales de hecho hasta el mismo deporte nacional, el béisbol ya no es el mismo béisbol que antes, en fin todo ha ido mutando que, que de alguna u otra forma no, no, no sabe a Venezuela no huele a Venezuela pero es porque es un, es una, un desdibujo deliberadamente creado con el objeto de, de promover un desarraigo, pero ese, ese sentimiento está allí, está en mucho más el 64% de los venezolanos, pero hay que buscar la manera de a través de la evangelización y vuelvo a tomar ese término que, que no es religioso, pero sí implica enseñar, explicar, contar y atar nuevamente a la idea de recuperar el país a buena parte de esos jóvenes. Muchas gracias, Robé, muchas gracias. Así mismo es. Bueno, eh, nos pidió la palabra Carlos Caballero, ya te voy a dar la palabra, te habla Joana Montenegro, desde la cuenta Gochita Bonagente, porque Space Twitter no me deja hablar desde mi cuenta principal. Eh, antes de darte la palabra, le quiero informar a las personas que se van uniendo, no solamente que por favor compartan este espacio para que pueda llegar más y más ciudadanos patriotas. Además, de que las personas que quieran ser hablantes nos tienen que pedir el micrófono para darles el acceso de ser hablantes este pajarito rojito no nos permite a nosotros, a muchos otros espacios sí, pero a nosotros no nos permite invitar hablantes o sea, hasta el mismo Rubén que es invitado nos toca decirle por favor pídenos el micrófono entonces para que sepan hasta dónde llega la censura el baneo y todo este boicot que es nos hacen a los que queremos hablar como patriotas y con la verdad. Carlos, ¿tienes la palabra? Joana Montenegro, la catira voluptuosa. ¿Joana Montenegro qué? La catira voluptuosa con la que echaba broma por Telegram. ¿Eres sí. tú? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La República, Ajá. sí, lo que te dije, la, la, la voluptuosa Catira, que nada de lo anterior es, sí. <ríe> sí <ese mismo. ríe> ya, ya, ya. Este, caray, no, con razón no te vi más por ahí. Um, no sabía que, que los habían censurado de esa manera. Pero, bueno, este, la verdad, um, eh, aprovechando el, el, el, la oportunidad que tengo con ustedes, los Repúblicos, Um, mira, um, un, solamente un, un pequeño inciso, eh, ahora que hablan de la, de la juventud, eh, yo tengo 35 ahorita, justamente, eh, los cumplí hace poco, y yo cuando llegó Chávez al poder, tenía ahora 12, es decir, yo estaba lejos de ser mayor de edad, y yo tengo plena conciencia de qué es lo que se vivía antes y de qué es lo que se vive ahora, tanto que este, precisamente fue por el activismo político ¿no? que me hice popular, Um, así que yo creo que eh, no está tan difícil ese tema eh, en cuanto a enfocar las baterías de la población en contra de la casta política, porque creo que en líneas generales, eh, por más o menos avisada que sea la gente, con respecto a ese tema, creo que ya eh, hoy por hoy se tiene bastante claro quiénes son los responsables de todo este desastre. Eh, en donde creo que sí hace un poquito más de falta hacer conciencia es en cuanto al tema de develarle a la gente, explicarle si acaso, aunque eso sí lo veo bien complicado, porque Venezuela está sucumbiendo ante eh, la mirada tenue de mecanismos internacionales que realmente eh, eh, buscan eh, imponer su propia agenda y para eso utilizan uh, al socialismo en este caso. O uh, que, eh, como lo estoy trabajando en un, en un libro que estoy escribiendo, eh, yo sostengo que el comunismo es una oficina del Nuevo Orden Mundial. Porque precisamente, pues, eh, con toda esta serie de acontecimientos que hemos estado viendo, eh, eh, pocos podrán eh, decir que no es una sola agenda la que se está siguiendo desde la ONU y organismos supranacionales que tienen presencia aquí en Venezuela desde hace bastante tiempo. Eh, vea por ejemplo, de George Soros, es una de las eh, más prominentes ONGs aquí en Venezuela, futuro presente, por nombrar otra, y que todas más o menos sirven a los mismos intereses. Yo creo que ahí sí es verdad que está bien complicado hacerle entender a la gente, porque uno hoy por hoy en Venezuela le habla de estos temas al común denominador y te ve como un loco conspiranoico. Um, no sabemos cuánto tiempo nos tardará en que se den cuenta, uh, pero parece que el venezolano es bastante reacio ¿no? a, a, a bailar con la verdad. ¿no? Hace tres años que vengo yo diciendo que este petimetre imbécil de lo que es un estafador, y no fue sino a, hasta adentrado en mediados del año pasado, que más o menos la gente puede decir, bueno, ya se vieron por vencidos los Guaidolovers, creo que ya están en, en peligro de extinción. Así que... Eh, pero para eso, eh, considero yo que primero hay que bueno, tomar, tomar posesión del Estado, porque desde el poder siempre es bastante sencillo eh, implantar alguna idea. Mientras tanto, nos toca hacer un trabajo de hormiguita como este, espacios así, que le llegarán a aquellos pocos, que no solamente que tengan internet para, para enterarse, sino que realmente estén dispuestos a, a compartir o a... Eh, Participar en este tipo de espacios. Considero que uno de, uno de nuestros mayores enemigos, quizás no directamente, son la promoción de otro tipo de actividades a través de redes sociales. El TikTok, por ejemplo, que te embrutece a la gente que no tiene una, una idea. Hoy, hoy por hoy estamos luchando más, más que contra un, un, una falta de visión política, ¿no? Eh, me parece que a la falta de, de simplemente de educarse de la gente. Porque hoy por hoy estamos en la... En la generación de los videos, ¿no? Y la gente ya no lee. Y una generación que se basa en, en una cultura ausente de lectura, pues carece de fundamentos importantes como la sintaxis, la interpretación, uh, la conclusión. Entonces, eso deja al individuo bastante desvalido en cuanto a entender ciertos conceptos. Y si por otro lado lo que estás viendo, videos de mujeres bailando medio desnudos, bueno, ustedes se podrán imaginar. Este, y en eso han apuntado eh, la propia casta política, porque la televisión nacional, bueno, eh, ha ido en detrimento y siempre, siempre fue más o menos basura, pero en los últimos años ha apuntado justamente a eso, a, a la degeneración cultural. Creo que ahí sí ya, coño, ese sí es un tema mucho más eh, difícil de combatir. Pero bueno, básicamente eso es lo que tengo por compartirles. Gracias, Joana, un gusto hablar contigo nuevamente. Gracias, Carlos. ¿Rubén? Mira, Carlos, bueno, eh, en términos generales, coincido en muchas de las cosas que dices, ¿no? Eh. Te tomo la palabra te debo hacer una, un, una una marcar una fecha septiembre de 2019 en septiembre de 2019 nosotros desde Mega Análisis eh, bueno eso está en lo pueden conseguir en Twitter lo pueden conseguir en YouTube publicamos eh, como una curva de tendencia de cómo iba el apoyo de Juan Guaidó y un apoyo que en febrero del 2019, eh, cuando hablo febrero te hablo de los días cercanos al 23, eh, hay gráficas de nosotros que fácilmente las pueden conseguir en, en las redes y en nuestras cuentas, eh, superaban los 82 puntos porcentuales, ya para septiembre estaba muy eh, nosotros éramos, y aquí voy a hablar con todos, nosotros nos, nos caracterizamos por no por no por no regirnos por, por formas muy, muy políticas en cuanto a dar información. O no. Decimos la verdad como la, como la investigamos y la conseguimos. Mientras Guaidó tenía números positivos. Mira, eh, éramos asidos entrevistados, asidos invitados a todo el aparato de propaganda en el interinato. Claro, los números le daban. En esos días, Guaidó era una maravilla. Febrero, marzo, abril. Ya en abril vino un desastre, vino una debacle. Eh, salió aquella foto de aquella revista eh, modelando y al día siguiente el, la, el, la payasada de, de la Carlota. Entonces, eh, eso se fue diluyendo de una manera estrepitosa ya para septiembre del 2019, estaba por debajo de los 40%. En el primer trimestre del 2020, Guaidó difícilmente llegaba a los 10 puntos porcentuales. ¿Pero qué pasaba, Carlos? Que existen aparatos de propaganda que se confeccionan con medios, que se, bueno, ya después de que nosotros empezamos a dar la, la curva descendente, Allá no nos quisieron atender más, eh, eh, no nos quisieron invitar más. De hecho, recuerdo una invitación a un programa de Carla Angola y bueno, eh, cuando lleva a entrar al aire, cuando se dieron cuenta de los números, eh, no, no, hoy no, chao, ah, así es. O sea, tengo, tienes que tener cifras que le gusten al aparato de propaganda. Bueno, eso sucedió así, así sucede. Entonces, el, la debacle de Guaidó va mucho más atrás. El país se dio cuenta mucho más atrás, se dio cuenta antes. Eh, ya en el 2021 ya tenía más de un año sabiendo de que Guaidó era un, un personaje político impopular. ¿Cuál es parte de ese desencanto con la clase política y con los medios de comunicación y con los que en teoría generan opinión, influyen o tienen algún nivel de intelectualidad? Parte de ese encanto de la mayoría es que la mayoría está viendo que el cielo es azul claro y estos pequeños aparatos de propaganda, generadores de opinión o actores políticos le siguen diciendo que el cielo es oscuro, siguen diciendo que Guaidó es el gran líder que arrasa y mueve masa. Eso genera un divorcio que tiene uso. Uh, hay una separación de camas, si lo vemos desde el punto de vista matrimonial, que, que viene desde de finales del 2019. Entonces, los venezolanos que todavía consumían el producto Guaidó, hablamos, Carlos, que son estos venezolanos de la élite... La, la palabra élite no, es, no corresponde, ahí estoy cometiendo un error. De, de los venezolanos que han hecho vida del mundo político, ya sea en alto, mediano o en los, en los niveles más simples de las organizaciones políticas. Estamos hablando de un país que en sus peores momentos mide 17, 18 puntos porcentuales y en sus mejores momentos llega a medir 28, 29, 30 puntos porcentuales. Estamos hablando de ese acordeón de 15 a 30 según los momentos que vive de la tónica política, vive de lo que piensan los políticos, vive de las ficciones que crean los políticos. Y claro, ese porcentaje es el que hace vida en aparatos de propaganda, hace vida en medios de comunicación, es el que entrevistan en las mañanas en Globovisión, es el que ves en Benevisión, y es el que te crea una narrativa que cada vez está más divorciada de la realidad. Pero la gran mayoría, Carlos, y de eso no te quepa la menor duda, y, y, y, y aciertas cuando dices que, que hay, un, hay un malestar, bueno, hay una gran mayoría, que en sus peores momentos oscila alrededor de los 64, 65 puntos y ha llegado a tener momentos casi superiores a los 81, 82 por ciento. Esa es una mayoría abrumadora que se cansó que le dijeran mentiras. Se, se cansó que le dijeran que el cielo es, eh, que es de noche cuando en realidad es de día. Entonces, eso es parte del desencanto y del por qué hay que ir a reconquistar. Y quizá Aquí corrijo la palabra, no es reconquistar, es conquistar, porque es conquistarlo con un mensaje completamente diferente, con un mensaje que esperan los venezolanos a partir, vuelvo y repito, de la experiencia remota de sus familiares en el en el exilio, de la experiencia remota cada vez que ven un WhatsApp o ven un Estado o les envían un audio un familiar o les envía una caja con, con regalos o les envía 20 o 30 dólares para resolver una semana, cada vez que eso pasa, hay un simple razonamiento, es afuera, en cualquier parte de afuera es mejor que aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay socialismo. Entonces, en la artillería se deben enfocar y pivotear el mensaje en torno al antisocialismo y luego evangelizar, culturizar, puerta a puerta, space, space, Instagram Live, Hacer lo que hizo Bolsonaro, hacer hizo mi ley, aparecerán 10, 20, 30, algunos será el indicado o quizás muchos, pero esa mayoría está allí y hay que afianzarse en el deseo del reencuentro, del abrazo venezolano. Nada es más importante en la venezolanidad que la familia. Uno de nuestros valores históricos que es, más allá de lo que se haya vivido no, que forma parte del genoma venezolano es la familiaridad la vivencia en familia y la fractura que ha dejado la migración por culpa del socialismo es una factura muy alta muy costosa que el venezolano quiere cobrar y la quiere cobrar en el reencuentro con el suyo pero saben, como ya lo dije hace unos minutos que mientras haya socialismo no va a suceder ¿cuántos mensajes están en la mesa política atacando con todo al socialismo, con todo al socialismo de la primera ola y la segunda ola, porque debemos estar claros. Aquí también se pueden presentar, más allá de, los, de las diferencias evidentes que habían entre los primeros 40 años de la República a partir del año 58 y los que vinieron después del 98, pero más allá de las diferencias que son evidentes, siempre ha existido una tendencia hacia el Estado poderoso, una tendencia hacia el control del Estado sobre los ciudadanos, distintos tipos de niveles de socialismo. El país nunca ha estado, en realidad, en las puertas de un estilo de gobierno o de un modelo de gobierno, un modelo económico que sea completamente distinto. Es la manera como tú puedes enfrentar lo que hoy tienes yendo completamente en contra, no maquillándote cuando al final eres igual que ellos. Ese es parte del engaño que ya hoy no consumen los venezolanos. Así es Rubén. Antes de darle la palabra al señor Manuel Núñez, eh, quiero recordarle a los demás asistentes que si desean participar, nos tienen que pedir el micrófono para ser hablantes. La plataforma no nos permite invitarlos. Así que les hago este llamado. Pero antes de darle la palabra al señor Manuel Núñez, permítame hacerle una pregunta a Rubén. Y es que justamente hablando de esas cifras, Rubén, a mí me gustaría, porque sé que, de tu parte, que para el 15 de febrero vamos a tener nuevas cifras de mega análisis. pero la realidad que atropella a Guaidó desde el 2021 es que su aceptación ronda en ¿cuánto por ciento, Rubén? Para que nos recuerdes a todos los asistentes de la sala. Mira, Johanna, todo el 2021 y buena parte del 2020 Guaidó estuvo alrededor de los 4 puntos porcentuales, a veces 4.5, a veces 5. Con, toda, con todo lo, lo chocante que puede resultar esto que voy a decir, el piso, el piso político de Maduro es más alto que el piso político de Guaidó. Cuando Maduro en sus momentos más críticos tiene un voto, hace unos segundos hablé, y Hice referencia a que hay un mundo político venezolano que oscila entre en sus peores momentos entre los 17 puntos y en sus mejores momentos a casi los 30. Ese mundo político venezolano en sus peores momentos le garantiza al chavismo, al PCV, una base sólida, contundente, monolítica de 12%. Estamos hablando de carnetizado, estamos hablando de gente que, que vive y respira el Partido Socialista Unido de Venezuela Estamos hablando de una minoría del 12%. Pero cuando te vas a la, al, al mundo partidista opositor, en su, en, en su momento de organización más, más, más, más, más elaborada, difícilmente llega al 10% y repartido entre todos esos partiditos. Cuando te vas a las singularidades, al individuo, a Maduro no lo apoya todo su PSV, todo su 12%, alrededor del 7, 8% de ese PSV, sí, lo apoya, llueve, truene o relampaguee. Pero a Guaidó, a Guaidó apenas lo sigue alrededor de un 4% de los venezolanos. Esa es la tragedia que no convence a la mayoría. Que tengas dos ofertas tan impopulares, claro, una tiene una gran ventaja. Maduro está en el poder, tiene ejercicio de gobierno, tiene mecanismos de gobierno que le permite crear, como mencionaba Carlos, le permite crear algún tipo de presiones cuando hay la dependencia de la ayuda, hay la dependencia de la bolsa o caja Club o de algún beneficio que viene por un tercero, eso es posible. Eso es una ventaja que él tiene, pero voluntariamente su piso de él, no del PSV es de 7, pero lo de Guaidó es raquítico, es 4. Entonces, entre ellos dos tienen un 13% del país que en realidad cree en esas dos personas. ¿Qué va a pasar con el resto? El resto no tiene quien les hable. La gran mayoría no tiene quien le hable. Porque lo que habla uno, y lo que hablan otros y lo que habla el G2, el G3, el 4, todas esas variantes de G lo que hablan es lo que le interesa a ese mundo que es el acordeón político de 15 a 30. Ellos hablan para ese nicho. Ellos no le hablan al otro 60 o 70% que está cansado del socialismo, que está cansado de verle la cara a Capriles, que está cansado de oír a Guaidó, que está cansado de oír a Leopoldo López, que está cansado de oír a Jorge Rodríguez, que está cansado de oír la, el, el, el sonido de la cadena, eh, que está cansado de que le hablen de Chávez, que cuando oye socialismo lo que le pasa por la mente es cuántos familiares están fuera, cuántos nos va a volver a ver, cuántas veces pudo comer ayer, solo una, solo dos. Todo lo que pasa por la mente del venezolano cada vez que oye la palabra socialismo es simplemente vomitivo para la mayoría. Pero ¿quiénes de ese 30% en su mejor momento, o 12 o 16% en su mejor momento, lo dicen? Ninguno, ninguno. Porque al final ellos tienen como vaso comunicante el aspecto ideológico. Por eso muchas veces el mismo Guaidó decía el problema no es ideológico y muchos dicen el problema no es ideológico. Pero claro que no lo es para ellos porque todos tienen la misma ideología. Todos necesitan de un Estado poderoso del cual enriquecerse. Todos necesitan de un Estado poderoso que pueda tener dominado a la, a la ciudadanía. Nadie pretende de ellos que, que sea otro modelo, porque otro modelo simple y llanamente hace de lado, o deja de lado, mejor dicho, la mediocridad política que los ha traído hasta este lugar. Esa mediocridad política que ha hecho... Que en muchas ciudades de Venezuela los peores sean alcaldes los peores sean gobernadores los peores son presidentes los peores son diputados lo peor de nuestra sociedad ejerce cargos públicos eso es lo que ha permitido el socialismo los mejores están cruzando fronteras están apostillando documentos están haciendo genialidades venezolanos en la NASA en otras partes del mundo porque este modelo no los acepta no balde y aquí voy a cerrar rápidamente esto porque mucho de lo que hoy vivimos es responsable de una clase profesional venezolana que hoy supera fácilmente los 70, 60 años, que se dejó atrincherar en las organizaciones partidistas y esa es una de las otras aristas de la manera de despertar a los ciudadanos es que hace falta partidos, no es que desaparezcan los partidos, actuales solamente, no, es que tienen que haber organizaciones políticas, pero organizaciones políticas que no cometan errores como aquellas de los años 70 y 60 o 80 que creaban una oficina de profesionales y técnicos, el lugar donde atrincherar a los que tenían títulos para que los que no sabían ni escribir ni leer fuesen los diputados y los gobernadores. Y los profesionales y técnicos iban a ser gobiernos, iban a ser fichas utilizadas por lo menos capaces, entonces eh, se necesitan, neces necesitan de organizaciones partidistas que además de ser antisocialistas, lo digan, lo promulguen, lo, lo defiendan vehementemente pero tengan una estructura horizontal, no piramidal, no estas estructuras anticuadas como las de los partidos de, la, de otrora que hoy tenemos en donde tenemos secretarios generales que tienen toda la vida haciéndolo, en donde no se mueve un lápiz y no lo dictamina eh, un Henry Ramos Aludo, no lo determina otro, o, o un Julio Borges, o un Capriles, en fin. Se necesita horizontalizar las estructuras partidistas. Al horizontalizarla, se parece más a la sociedad de hoy en día, a la sociedad que rápidamente puede acceder, a través de este mundo moderno de las redes sociales, a la información, de manera directa con las personas, horizontalizar organizaciones políticas modernas, novedosas, y que no exijan, y no exijan, este tipo de disciplina casi eh, eh, eh, eh, de manera esclavizante con la que otrora funcionaron los partidos. No, no, no. Hoy el mundo es otro. Entonces, tiene que ser organizaciones, una organización moderna o organizaciones políticas modernas que sean vehementemente antisocialistas, que lleven el mensaje, evangelicen, creen, creen hagan creer y enseñen, generen arraigo y se, se, y se apoyen en el deseo mayoritario del reencuentro de los venezolanos. Gracias, Rubén. Bueno. Ya va a tener la palabra el señor Manuel Núñez, pero voy a decir la lista de las personas que están para hablar. Así que les pedimos por favor que no se excedan más de tres minutos en su participación, pregunta, opinión o lo que quieran compartir con nuestro invitado eh, Rubén Chirino de Mega Análisis o con nosotros porque queremos darle oportunidad a que todos participen y recordemos que nosotros hacemos los space de hora y media. Eh, Bien, Después del señor Manuel Núñez, venía César Baena, pero veo que se cayó. Luego viene Eduardo Díaz, Pedro de los Reyes, Emanuel Figueroa, la señora Ruth. Así que, por favor, les agradecemos eso para que todos puedan participar. Señor Manuel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Eh, gracias a ti, Joana. ¿Cómo están? Eh, primero, eh, eh, señor Chirino, me quito el sombrero con sus dos últimas intervenciones. Eh, la respuesta a Carlos, que también compartí mucho ese, ese comentario, los comentarios de Carlos los comparto mucho y, y bueno, su respuesta muy contundente. Y segundo, esta última que dio, creo que eh, mejor eh, eh, no pudo haberse eh, expresado. Y, y, y voy a añadir algo que, que pareciera que, que yo pensaba que, que lo iba a plantear, pero... Quiero, quiero escuchar su opinión sobre lo siguiente. O sea, nos, en Venezuela nosotros hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo este tema de los partidos políticos, de que si Copei, que si Acción Democrática, ahora Voluntad Popular, de ahora Primero Justicia, después esta cosa que se llama no sé qué ciudadana, de, de vecindad ciudadana, o yo no sé qué, la, la, la cosa de latillo, etcétera. Todos estos Todos estos partidos que uno dice, bueno, ¿de dónde sale toda esta gente? ¿verdad? Pero creo que no hay una oferta diferente para motivar a esos jóvenes y a los no tan jóvenes y a los viejos y a todas las edades. No hay una oferta de in, de, de, de, con, con ideología política conservadora, que eso no significa que sea una, una, una, una ideología aburrida, que sea una ideología eh, eh, cazadora de brujas, etcétera. No más bien una idea es, es una una posición ideológica que hoy en día nuestro país necesita una idea, un, un, una, idea una ideología política que que vaya buscando ese ese sentimiento eh, de los individuos que tenemos años fuera de Venezuela, los que están llegando hacia el exterior o que están saliendo de Venezuela yéndose a, alrededor del mundo, pero que, que, que sienten ese país que es Venezuela y que lo quieren volver a, a tener y lo quieren volver a palpar. Entonces, con ese comentario le hago una pregunta. ¿Ha alguna vez hecho meganálisis, algún tipo de medición sobre la, esa, esa necesidad de, de, de alguien de, de, de querer pertenecer a una a movimientos de ideología conservadora, a, a que, se, que se alejen de la internacional socialista, que se alejen del socialismo del siglo XXI, que se alejen del comunismo tal cual como lo están haciendo muchos países. Y tenemos el ejemplo, usted lo, lo acaba de decir, Brasil, Bolsonaro está luchando contra viento y marea. El señor Milley en Argentina está luchando contra viento y marea. Aquí en los Estados Unidos estamos luchando contra viento y marea, contra esta cosa que de pronto apareció que se llama el socialismo, no sé de dónde, sal... bueno, dicen de Chávez, pero eso viene desde hace muchos años, mucho antes de Chávez. Entonces, mi punto, ha habido algún tipo de medición, se puede evangelizar, se puede buscar ese acercamiento, se puede compartir una ideología de, de índole conservadora en contrapeso a ese socialismo transnochado que tenemos ya, que nos tiene cansados a todos. Muchas gracias y, y, y excelente todas las la, la, sus participaciones. Bueno, bueno, eh, eh, ¿me oyes? Perfectamente bien, alto y claro. Ok, uh, es Manuel, ¿verdad? Manuel, que estabas hablando? Sí, señor, sí, señor. Bueno, mire, Manuel, no hemos hecho, vamos a hablar con la verdad, no hemos hecho una encuesta una pregunta precisa en donde le, le, le vayamos directo al grano y le preguntemos a alguien ¿Usted desearía eh, militar en un partido político con esta característica? No, no lo hemos hecho. Decirlo sería mentira. Pero tenemos que hablarlo de manera indirecta, porque a veces hay preguntas que sobre la base del contexto y de la palabra ya, que ya está estigmatizada de seguro vamos a obtener una respuesta negativa me explico la palabra la, la frase partidos políticos en Venezuela está tan mal vista está tan tan deteriorada en sí misma que ya los sufijos el resto de de términos que vayan después de partidos políticos ya les cuesta un mundo superar la carga negativa y de, y de percepción negativa que tiene la expresión partidos políticos por todo lo que ya sabemos. Algo así como el voto. Eh, eh, pongo rápidamente un ejemplo antes aquí. Bueno, antes no, lo siguen haciendo otras encuestadoras. Nosotros no lo hacemos de esa manera. Para medir el liderazgo de alguien hacían esta pregunta. Si las elecciones fuesen el próximo domingo, por quién de los siguientes candidatos votaría usted? Y eso era supuestamente el termómetro de la de la del liderazgo de una persona. Pero cómo va a ser termómetro algo que está devaluado como el voto? Ok, entonces antes de preguntar por quién votaría, si preguntas antes, confías en el voto y el 70 te dice que no, para qué vas a preguntar que, que por quién votaría? O sea, te va a dar la razón es el 30 que se dice que sí, entonces Correcto. no es la mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Con los partidos políticos sucede algo similar. Los partidos políticos están muy mal vistos, pero hay muchas variables que te dicen con toda certeza que la oferta diseñada para el ala liberal, el, el grupo conservador, la, eh, lo llámese de derecha, eh, todas eh, esas variables te indican que cuando esa oferta aparezca o esas ofertas aparezcan, Va a haber un nicho atraído hacia ellas, muy atraído hacia ellas, siempre y cuando obviamente algunos de los parámetros existan, como por ejemplo, la flexibilidad partidista es esencial. Esa, esa, ese modelo eh, de disciplina esclavizante eh, no, no comulga con los venezolanos. Pero, Permíteme, pero. doctor. Eh, eh, solo solo para, para acotar al margen y permíteme, ya me no, no, no lo vuelvo a interrumpir y discúlpeme. Este, yo yo eh, quizás me expresé equivocadamente, pero no dije part un partido político. Dije una ideología política. O sea, yo hay, yo considero que no, eh, la gente no entiende que existe algo diferente a ese, a esa, a ese, a esa a ese marco político que existe en Venezuela. Y yo, yo soy venezolano, nací en Maracaibo, yo soy, me crié en Venezuela y emigré hace muchísimos años por temas de trabajo, ¿verdad? Pero en mi mente he, he venido formulándome, he, he, he, ha venido evolucionando esta, eh, ese tema de, bueno, pero un momento, yo no, por, yo no comparto con Acción Democrática, no comparto con Primero Justicia, no comparto con Voluntad Popular esa ideología que ellos manifiestan. Tiene que haber otra, y si sí la hay. Sí, ahora, a, eso, Manuel, a eso es que me refiero. Ok, ya visto lo, planteándolo de esa manera, ahora, Y sí te puedo decir, hemos hecho preguntas en donde hemos comparado, mira, estoy abriendo la computadora y me consigo encuestas mensuales y, y se me pierde conseguir una, pero sí, sí hemos comparado directamente, no le, no le hemos puesto el nombre, hemos descrito el personaje. Por ejemplo, hemos hecho preguntas en donde decimos, ¿usted qué prefiere? Vivir en un país en donde el Estado le da a usted para comprarse la casa para o tener usted el dinero para usted comprarse sus cosas. Le, le, le, hemos hecho muchas preguntas en donde hemos cariado los dos modelos. El modelo socialista, el modelo liberal, el modelo de libre mercado. Porque si tú le preguntas a los venezolanos por el libre mercado, vamos a ser honestos los venezolanos. O se a Bueno, libre mercado. Es un mercado donde yo entro y y, y, y no voy a pagar entrada, es eh, gratis. Lo, o sea, eh, eh, no, estoy, no quiero insultar, pero hay que estar claro de que muchos, muchos eh, encuestadores en el país eh, eh, llenan su, sus cuestionarios de terminologías rebuscadas para sesgar la respuesta. Nosotros nos hemos caracterizado por preguntar cómo hablan los venezolanos. Y en ese orden de ideas Manuel, sí, sí hemos cotejado. Y los venezolanos desean autonomía económica. Los venezolanos desean riqueza. Ese cuento de que ser rico es malo, eso es mentira. Preguntamos una vez, ¿usted cree que eh, la frase de ser rico es malo de Hugo Chávez eh, eh, estaba equivocado? Tenía la razón. Bueno, solamente el 0.7% dijo que tenía la razón. O sea, que hasta los chavistas saben que estaba equivocado. O sea, el venezolano quiere riqueza. Quiere dinero, quiere progreso, quiere comprarse una buena casa, tener un buen carro, tener propiedades de calidad, tener agua todo el tiempo, tener televisión por cable. Entonces el venezolano está claro de qué modelo no le ofrece nada de las cosas buenas y sabe que ese modelo es el socialista. Entonces cuando una oferta ya ahora sí como movimiento y no como partido, porque quizás el partido como lo hablábamos Va, va chocando de entrada, pero no es una negativa porque obligatoriamente tiene que haber una organización partidista o varias organizaciones partidistas que recojan esa esa ala que es mayoritaria, pero esa oferta antisocialista, antisocialista, es una frase que mira, yo no sé, alguien que me pueda este, eh, discutir. Pero ¿cuántas veces en el día ustedes se consiguen, dentro de Venezuela, los que estamos dentro de Venezuela, se consiguen algo, un mensaje, un, una pared pintada, algo que diga antisocialismo. No quiero el socialismo. No, no. Esto es casi, es una herejía. Y es ese romper el paradigma el que va a permitir que otros... Eh, otras variables entren en juego si la oferta si se presenta Manuel la oferta capta atención la oferta tiene pegada pero eso sí tiene que ser una oferta no de mercadeo ¿a, a dónde quiero llegar con esto? a que yo puedo estar diciendo todo y podemos tener cifras de cómo es el de cómo es el, el personaje si tiene rabo de cochino nariz de cochino oreja de cochino el cochino capitalista el cochino antisocialista entonces viene alguien que es simplemente un manipulador y dibuja el, el cochino y lo presenta y se presenta como antisocialista y en realidad es otro movimiento de mercadeo, otro reempaque del mismo producto que siempre hemos tenido. Entonces tiene que haber una convicción real entre quienes levanten esa bandera. Tiene que ser en realidad una oferta de principio, no, no una oferta actoral de mercadeo, como ha sucedido muchas veces aquí en Venezuela. La figura de Juan Guaidó es simplemente un reempaque ante ya la, la inviabilidad que había en su momento de los Leopoldo preso de Henry Ramos, de Barbosa. Entonces, bueno, saquemos un saquemos un, un, un nuevo envase. El mismo refresco es una nueva botella. Entonces cualquiera de estos oportunistas puede pensar. Bueno, si tiene que hablar de capitalismo. Así aparecen estos partidos eh, tapa amarilla que surgen de la nada, pero vienen es con otro trasfondo, tratando de embaucar a esa mayoría. Hasta ahora hemos tenido una gran suerte que la gran mayoría de los venezolanos no cree en este tipo de actores. Pareciera que los venezolanos han, han desarrollado una, una especie de relación sinestésica para detectar al mentiroso. Eso es una ventaja. Dentro de, la, dentro de las tantas eh, eh, cosas. Muchas gracias, este, muy amable. No, gracias a los dos. Sí, le voy a pedir a Ingeniero Rubén que ahorita en, lo, en los próximos hablantes que van a compartir con, con usted y con nosotros vamos a ser un poquito más concretos porque todavía falta Eduardo Díaz Pedro Reyes, Emmanuel Figueroa, Ruth, y se ha caído varias veces Paul Machado. Entonces, pero antes de eso, antes de darle la palabra a Eduardo Díaz, yo necesito, por favor, Pedro, ya ahorita te doy de nuevo la, la, la, la, la, la, el, el, el, el ser hablante. Yo sí quería compartir algo desde de lo que decía el señor Manuel Núñez como a la respuesta que le mencionaba eh, el ingeniero Rubén. Y si tiene algo que agregar a lo demás que yo vaya a decir, doctor Álvaro, por favor, hágalo antes de que le demos la palabra a Eduardo Díaz. Yo quería compartir que dentro de Venezuela, obviamente yo no veo oferta de partido o movimiento que de verdad represente y sea contundente en todo lo que es la gravedad de la crisis de Venezuela, pero fuera del país sí lo hay. Y uno de esos varios movimientos son el movimiento político republicos al que yo represento, al que representa el doctor Álvaro, encabezado por el doctor Alberto Franceschi y Humberto González. El detalle es que jamás nosotros como repúblicos vamos a buscar un aval ante ese Consejo Nacional Electoral como movimiento, como movimiento político. Y por ello también lo que explicaba Rubén, por ello, nosotros no somos un partido. Somos justamente lo que explicaba Rubén, un movimiento político. Y cualquiera que quiera, que desee, valga la redundancia y me disculpa, conocernos, pueden ir a la página web www.republicos.org. No sé si el doctor Álvaro quiere agregar algo más o seguimos con la lista. Doctor. Sí. Eh, pues definitivamente cuando uno pasa a formar parte del espectro político de un país por lo menos dentro de su propia frontera como aspiramos a que eso vaya a ser tenemos que, tendremos que asumir alguna forma alguna estructura que probablemente se vaya a llamar partido o, o no lo sabemos qué nos depara el destino. Este, yo no me opongo a que los partidos políticos existan. Lo, lo que sucede es que eh, los partidos se han convertido en, en, en oficinas de negocios, que definitivamente no es lo que queremos ni es lo conveniente para el país. Entonces, este, en un futuro. Ya veremos qué es lo que es lo que va a pasar. Si sí hay, sí hay corrientes eh, que arropan valores eh, importantes aquí afuera, en el exterior, uno de ellos, pues sí, definitivamente es repúblico. De hay algunos otros que también este, hay que reconocerles que tienen cierto, cierto arrastre y que también coinciden en nuestra en, en pensamiento y en principios fundamentales con nosotros. Este, pero pues veremos veremos qué sucede, veremos cómo, cómo, cómo va haciendo la dinámica política para ver cómo repúblico va a participar dentro de, de, de, de, de la dinámica política venezolana. Y de ese futuro que la gran mayoría de movimientos realmente conservadores, eh, libertarios, de derecha, que es, aman muchísimo a, al país, porque ahí sí no hablo nada más por repúblicos, porque conozco a muchos, este, lo que queremos es una república de ciudadanos. Entonces, les pido, por favor, les recuerdo que vamos a ser un poco más cortos en las participaciones para que las personas que faltan puedan participar. Entonces, vamos a, eh, a darle la palabra a Eduardo Díaz. Gracias, buenas noches. Este, Qué bueno algunos de los participantes de esta noche, como el señor Rubén y Manuel. Um, quería de nuevo <ríe> recalcarles a todos en el espacio. Alguien que es republicano desde hace 30 y pico de años, desde que pasó de AD a, a un despertar. Eso que hablaron del branding es súper importante recalcar, porque cuando la gente se pone con uh, Alicia Machado y se pone con Trump y no estamos viendo la realidad, creo que una buena realidad es ver que tenemos un, un presidente americano que es católico y lo que siempre he dicho del ideal republicano, que es un ideal secular, porque si queremos despertar a la mayoría, tenemos que tener un mensaje claro, un branding claro, una mercadotecnia clara en lo que va al movimiento, al ideal republicano, que es el que siempre hablo yo, al que siempre les insisto que necesitamos sacarnos ciertos términos de la cabeza constante, porque solamente confunden a la mayoría. Yo a mis hijos no le enseño lo que es el republicanismo, diciendo, cayéndole a coñazos con el socialismo, porque ninguna corriente existe en un vacío. Eh, uno de los paquetes, y quiero ir al corazón de lo que estoy tratando de, de explicar esta noche porque tuvo que ver con un comentario que hizo alguien de Donald Trump. Donald Trump no era millonario antes, es era millonaria la familia y fraudulentamente, no se sabe porque todavía lo están investigando, pasó entonces en vez de nosotros, poner a seguir hablando a alguien que ni siquiera era republicano. Yo cuando conocí a Donald Trump, lo conocí con Hillary Clinton en el 92 y sus, y sus, y sus hijas. Así que no tiene sentido seguir tratando de crear una idea detrás de un ideal republicano basado en Trump que no tiene nada que ver cuando estamos tratando de crear una nueva conciencia venezolana. Y ahí es donde le pregunto al movimiento cuando vamos a crear un partido republicano, entonces, representante del ideal. Que creo que eso es lo que yo tengo viendo desde el 89, que vine a luchar por el país en la ONU. Creo que perdí mi tiempo porque hablamos mucho de la ONU y la corrupción que es y todo lo que está sucediendo. Y de nuevo, no me gusta hacer tanto nombrar a caracteres. Creo que es contraproducente a nivel de la psiquis de la mayoría venezolana. Todos estamos hartos y todos estamos podridos. Donde quiera que estemos, estamos podridos. Entonces, para nosotros poder instalar un nuevo gobierno, una nueva república, tenemos que educar a esa mayoría venezolana que quiere algo diferente. No hay, no hay, es, o por lo menos eso no lo siento. Siempre pregunto a través de los años, tengo años tratando de crear un partido republicano, pero como diplomático no podía porque simplemente no podía por mi contrato laboral. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿dónde hay un partido? El Partido República o el Movimiento Republicano es, es, es, es mi canción, pues. Es lo que yo quiero escuchar. Pero quiero escuchar vainas republicanas, no que Trump, porque saben una cosa, señor, quien es presidente hoy día es Biden. Así que, por favor, mantengámonos en el presente y no nos pongamos a hablar de gente que, ¿sabes cuántas personas se suicidaron ¿Y cuántos negocios quebraron a raíz de todas las compañías y todos los fraudes de, de, de Trump? Entonces, por favor, tratemos de agarrar a esa mayoría con vainas sensatas. No hablemos de socialismo, porque es que nada existe en un vacío, es lo que le digo a la gente. Gracias y buenas noches por, por dejarme compartir. Y gracias a Manuel, que de, de verdad que abre mucho la mente. Y el señor Rubén también. Ese tipo de encuestas son importantes porque hay... Dejaron claro qué es lo, en realidad, en qué se basan las encuestas. No podemos estar preguntando, ay, ¿tú piensas que Alicia Machado en realidad es republicana o es demócrata? No no no tiene sentido. Gracias. Eduardo, no. gracias, muchísimas gracias. Eh, no sé si el doctor Álvaro le quiere responder porque esa no fue pregunta para Rubén, aunque Rubén no lo está sacando la plataforma, está entre y sale, entre y sale, y no era pregunta para Rubén pero no sé si el doctor Álvaro quiere responderle, yo lo único que voy a ratificar es lo mismo. Nosotros, los repúblicos, movimientos políticos repúblicos, jamás vamos a buscar un aval con ese consejo electoral mientras esté el socialismo del siglo XXI. Mientras esté el chavismo, madurismo, jamás vamos a buscar un aval en ese en ese consejo nacional electoral. No sé si usted tiene algo más que agregar, doctor Álvaro, y también darle este de nuevo la entrada a Rubén. Um, a ver, eh, Eduardo ok, como la, la, como, como, como la intervención se salió del riel completamente, No sé, yo, yo creo que nadie mencionó Trump pero de todas maneras, eh, eh, a ver, existe una diferencia entre ser repúblico, lo que pasa es que la semántica nos, nos puede engañar ¿no? los repúblicos no somos necesariamente republicanos. Okay, eh, republicanos en Estados Unidos. Es una cosa... Nosotros sí, sí, eh, eh, seguimos a Trump. Probablemente no porque fuera republicano. Nosotros seguimos a Trump porque definitivamente en primer lugar estábamos en contra de que llegara cualquiera de estos que iban a darle continuidad al peor presidente que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia, que era este Barack Obama. Entonces nosotros queríamos, en primer lugar, romper ese, ese hilo siniestro, porque los Estados Unidos iban a convertirse en un gran aliado de nosotros eh, eh, para la recuperación de Venezuela en manos de Donald Trump. No lo logramos, está bien, pero es allí donde básicamente radica, donde radicaba la, eh, nuestro apoyo a Donald Trump. Si él era republicano inscrito en el partido o no lo era, no, no, no era realmente eh, un asunto que teníamos que considerar. De, de, después de eso, puedo decir que, bueno, se obtuvo, obtuvieron, aunque no conseguimos lo que queríamos eh, a través del apoyo a Donald Trump, por lo menos supimos al finalizar de su periodo que habíamos apoyado a la persona correcta. No creo que en manos de, de, de Hillary Clinton, que iba a ser la, la presidenta en su lugar, las tasas de desempleo de los afroamericanos, los asiáticos y los hispanoamericanos hubieran llegado al punto bajo como en el que se llegó, La, las tasas de desempleo más bajas se obtuvieron con Donald Trump, este, no sé, el, el, el, hubo 16 o 17 meses de crecimiento salarial del 3% anual, las familias que ganaban 75 mil dólares o más, tuvieron un recorte de impuestos de más de mil dólares. Este, bueno, es, es un montón de logros que se obtuvieron con las políticas liberales de Donald Trump y el capitalismo puro aplicado por Donald Trump. No tengo nada que ver con que si él era millonario, si no lo fue, que si él se hizo rico después o algo de eso. No, no, no tiene que ver en eso. Estoy hablando del desempeño como presidente, que creo que probablemente sea inigualable en estos días por alguien ah, bueno, es que les cae mal a mucha gente. Sí, Donald Trump no es un tipo precisamente simpático, pero es que en muchos lugares, en muchos escenarios he repetido siempre esto. Yo no lo quiero para padrino de mis hijos. Yo no lo quiero para mi casa a hogar dominó. Yo quiero ahí un gerente. Yo quiero ahí un hombre que sea mejor que el idiota que tenemos de presidente hoy en día. El mundo está convulsionado ...porque tenemos un idiota como presidente... ...si el presidente fuera Donald Trump... ...el mundo estaría derechito... ...y las cosas serían distintas... ...pero bueno, no nos podemos desviar... ...tenemos un excelente invitado esta noche... ...que este, tenemos que dejarlo terminar... ...y darle el derecho de palabras a todos los que vienen por ahí... ...adelante Joan... Muchísimas gracias doctor... ...y solamente voy a agregar que... Eh, ...sí quiero decir que obviamente tenemos... ...repúblicos dentro de Venezuela pero por obvias razones no pueden ser visibles eh, como lo somos las personas que estamos en el exterior. Obviamente que sí los hay. Eh, vamos con Pedro de los Reyes, ¿está aquí? Sí, está Pedro. Por favor, vamos a ser concretos, eh, concisos y directos para que pueda rendir el tiempo y puedan los demás que están en la lista hablar. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, aquí donde yo estoy es de noche. Eh, sí, yo, yo coincido con Eduardo que, que promiso quebrar empresas. Por ejemplo, CNN próximamente va a quebrar porque nadie la ve y nadie le cree. Como seguro que quiero. Miren, eh, yo quería aprovechar al, al profesor que está o al señor que hace las encuestas. No sé si es profesor, doctor, como sea, pero... Porque el ingeniero Rubén al, al, al ingeniero Rubén espero que me, me esté oyendo eh, yo, yo creo primero lo felicito por el el, el título del Space que está muy bueno y segundo eh, quiero que le haga un ejercicio porque yo creo que uno de los grandes pecados que ha cometido la narcotiranía o esta degradación de la democracia yo creo que es fundamental en este grupo que nosotros entendamos que nosotros buscamos recuperar la República. No es, no es formar un partido republicano ni ser republicano, no, no. Una cosa es ser republicano porque consentimos, desarrollamos, eh, eh, eh, hacemos bandera los valores del republicano, del respeto y ante la ley, de, de la separación de poderes, del poder del ciudadano en defender sus derechos, armas, esos son los valores republicanos, como lo es Trump, pero no era del partido republicano. Sino Trump era un republicano que ganó dentro del partido. Se ganó la nominación porque era el que expresaba los valores republicanos. Y por eso la mayoría somos trompistas y somos eh, de Santista. Somos de Ron de Santis también. Son gente que más allá lo que hace es poner en primer lugar los valores republicanos. Entonces, yo quiero que se evalúe en Venezuela si hay la posibilidad, que este señor está haciendo las encuestas, de esos valores. Porque yo creo que en Venezuela la gente no es tonta, así como en Estados Unidos, pero ha sido aplastada por la narcotiranía. Entonces que se pregunte, ¿qué opina el venezolano? Por ejemplo, el monopolio de las armas. Eh, ¿En manos del Estado o, o, o, o en manos de todo? El, el monopolio económico o de la moneda ya, ya lo definieron, ya se sabe. La gente no, ya, ya eligió la moneda de preferencia, sea peso, dólar, el que sea. Eh, los valores republicanos la separación, o sea que el ciudadano que el que, el, el que está en el poder se deba al ciudadano y no al revés, esas preguntas eh, me gustaría si da si la posibilidad que, que sean respondidas no sé si lo ha preguntado y si no ojalá porque, porque yo creo que ese fenómeno se está dando, la gente en la libertad que, o sea qué pasa con estos regímenes de narcotiranía eh, terminan siendo son democracias que terminan convirtiéndose en esto, en narcotiranía y como ya el Estado no tiene financiación, no tiene manera de llegar, empiezan a haber expresiones de libertad. Y yo creo que el venezolano está muy, muy claro de lo que él quiere al futuro y lo que es la república. Sí, sí, te oigo, ya terminé. Okay, Muchas gracias. ok, ok. Mira, hay preguntas muy puntuales como las que mencionas, son muy interesantes, no las hemos aplicado. Sería mentir si hemos preguntado sobre el derecho al porte de armas, eh, sobre algunos aspectos que caracterizan al republicanismo. Eh, hemos hecho muchas preguntas, se me escapan en este momento de la mano, hacemos estudios mensuales desde los últimos siete años, entonces eh, hay tantas preguntas que hemos hecho y hemos hecho preguntas que te dibujan el perfil republicano. Tú dices algo muy muy, muy cierto eh, cuando hablas del venezolano. El venezolano no es tonto. El venezolano no es tonto. Eh, el político es tonto de lo que cree que no es. El político cree que se le acerca al venezolano y si le toma la mano o si se abraza, eso es una, una voluntad que ya tiene en su bolsillo. Y no es así. El venezolano le da la mano a todos porque se cuida. Recordemos que estamos en un modelo que cercena, que, que coarta, que es un sistema que, que, que perjudica a las personas. Los venezolanos no se lanzan en una, en una aventura más, siempre que no haya claridad y la confianza de quiénes son los que van al frente de esa aventura. Pero los venezolanos no son tontos como para ser embaucados por las variables del socialismo y por las aristas del socialismo y por el Estado paternalista que lo da todo. No, no, no. ¿Qué se lo regalan? Ah, lo agarran, lo necesitan. Hay una necesidad muy grande dentro del país. Ah, no. El que le, dan una, le, le dieron una bolsa, no, no la acepte. Bueno, se muere de hambre. O sea, también hay que, hay que poner las cosas en contexto. Ah, perdón. Pero sí, no, la, no preferiría 10.000 veces comprarla. Preferiría 10.000 veces tener una cuenta bancaria y tener capacidad de compra. Eso lo preferiría mil veces que recibir una bolsa con productos de muy mala calidad que oscilan eh, alrededor de 8 kilos eh, de comida intermitente en el año, en donde el promedio mensual es de 3 veces. El resto tienen que hacer milagros. Ah, pero pero no se pone porque no se ponen a pelear contra ese monstruo que los tiene desde hace mucho rato los tiene los tiene Aquí hay un mecanismo para los que están fuera, Aquí hay un mecanismo a través de la figura de los consejos comunales que monitorean jefes de calle, jefes de cuadra, jefes de edificios, censan, preguntan, entonces el venezolano siente, piensa, está claro de todo el escenario, está claro de quién es el que tiene al lado, está claro de qué, quién es el político que lo engaña, está claro de lo que desea, pero no aparece como oferta, pero también está claro de que se tiene que quedar callado, porque si habla más de lo normal, es perjudicado. Entonces, en ese contexto hay que entender, hay que entender al venezolano, por lo, por lo tanto, la oferta tiene que ser muy clara cuando tú hablas de, de, del, del escenario, eh, del aspecto secular, eh, del no diálogo. O sea, si sí, eh, hay una serie de aristas que cuando ya vamos acercándonos al final ya del space, eh, podemos ya por lo menos redondearla a, a, a finales de año. Hicimos un artículo basado en estadísticas de cinco pasos fundamentales para comenzar a, a, a recobrar a esa mayoría uno, la bandera no soy socialista repudio el socialismo rechazo al socialismo estoy harto del socialismo soy de derecha son frases que tiene que haber en un político que lo sea soy de derecha soy liberal no, no tengo nada que ver con la izquierda no dialogo con la izquierda no dialogo con socialistas no hago negocios con socialistas no quiero regalarle nada a nadie. La gente que trabaje y tenga sus cosas. Y el que trabaje más gana más. Hay cosas que la gente las quiere oír, pero los políticos no lo quieren decir porque el esquema dentro de Venezuela es cercenar ese tipo de mensaje. Entonces, la, la tarea es arrancar de una vez con el mensaje y complementarlo. Fe, este es un país católico. Este es un país católico, respetamos, yo respeto todas las ideologías, todas las, las, las religiones, protestantes, eh, adventistas, pero este es un país católico. En este país se le reza a las vírgenes, se le reza a los santos, se hacen procesiones. Y aquí hay que hablar con el catolicismo al lado de la ideología. Que no debería ser, no, si sí tiene que ser, porque la evangelización es completa, es ideológica y es, es, es moral también. Claro, es parte de una idiosincrasia. Es correcto, es, es, es parte de recuperar sí. el arraigo que nos, han, que nos han quitado. Así es, absolutamente. Miren, eh, ya llevamos la hora y media de Space, obviamente vamos a dejar que las últimas tres personas que todavía se han mantenido Conectadas como hablantes, le vamos a dar la palabra, así que reitero nuevamente y les pido el favor, sean concretos, muy concisos, porque necesitamos ir finalizando el space y quedan todavía tres personas. Pero antes de darle la palabra a Emanuel Figueroa, yo quiero compartir algo de los republicos porque fue mencionado como, como ese comentario, esa, esa ampliación de la pregunta que quería hacer Pedro a al ingeniero Rubén, y fue muy importante, y hay algo que quiero resaltar y recalcar el día de hoy. Nosotros en repúblicos no seguimos personas, nos unen ideas, principios, valores, libertades, verdad y patria. ¿Okay? Entonces le damos la palabra a Emanuel Figueroa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estaba escuchando las intervenciones, aunque llego un poquito tarde. Entonces quería preguntarle exactamente dos cositas. Una era relacionada a si hay una encuesta, una opinión sobre el liderazgo político en el país y si la ciudadanía piensa que debe haber una renovación dentro de la clase política y quiénes son los políticos que se encuentran en estos momentos mejor posicionados. En verdad, no escuché si, si ya los han mencionado. Y lo otro es que me gustaría saber que eh, si existe una encuesta que hable relacionado a el nombre del SPACE. Es decir, ¿cuáles son aquellas características que harían despertar nuevamente a la ciudadanía en Venezuela para impulsar un proceso de cambio? Muchas gracias. Excelentes preguntas. Y antes que te responda Rubén, este título fue robado de Giovanni Montenegro hacia Rubén, porque se lo robé y justamente fue algo que escribió Rubén, que estuvo con Patricia Poleo y él fue el que colocó el título. Así que yo se lo robé. <risa> Patricia Poleo le anda persiguiendo, Joana. <risa> mira, Emanuel, un placer, Emanuel. Eh, mira, vos con lo primero. Liderazgo. Hemos hecho encuestas... Recientes no hemos hecho encuestas, te voy a, con respecto al liderazgo, te lo voy a decir en dos platos. Cuando hacemos los, los tracking telefónicos y cuando es presencial, cuando tú usas la palabra, ¿en qué político cree usted o piensa usted? Las posibilidades de que se interrumpan las encuestas son altísimas. La gente se molesta. La gente se siente muy dolida con la imagen del político. Eh, aborta el estudio pero sí lo hemos hecho entonces eso de entrada para decirte para que más o menos tengas una idea de la animadversión que despierta el actor político venezolano promedio ok cuál es el mayor liderazgo nosotros desde mega análisis hemos como hace unos minutos mencioné hemos estado siempre en contra de utilizar la intención del voto como termómetro para medir el liderazgo no porque la intención del voto es una cosa muy coyuntural. Por ejemplo, eh, Eduardo Fernández fue candidato a presidente en el año 88 y tuvo una intención de voto. Y Eduardo Fernández es un líder. O sea que eh, eh, eh, hay cosas que, que, que hay que colocarlas en la justa medida. Es como en el deporte. Eh, eh, el, el que mete el gol no necesariamente es el mejor jugador. Algo similar sucede. La, el, el, el, y más aún, cuando el voto, Está tan desprestigiado en Venezuela. Nosotros no creemos que el liderazgo se pueda medir con la intención de voto. Se mide con la, creemos que se puede empezar a medir con la confianza. ¿En quién confías tú? Porque tú hoy en quien confías le abres la puerta de tu casa. Le das un voto de confianza. Entonces, cuando hemos hecho la pregunta de confianza, mira, tanto en el mundo minoritario, oíganse bien la expresión, el mundo minoritario del chavismo y de la izquierda socialista, ninguno domina el terreno. Lo que pasa es que ya hay un, un control que cuando dicen es maduro, es maduro. Pero hay un desencanto dentro de esa minoría que es el chavismo en cuanto a con, en quién confiar, en, quién, en qué políticos de ellos confiar. Los dos mejores posicionados son Maduro y son Diosado Cabello, pero más del 53% del mundo chavista no confía en ellos. Ahora, eh, hay una frase célebre que es tragar ranas, ¿no? Hay que tragar a veces sapos. Bueno, muchos de ese, en ese mundo del chavismo, bueno, tragan sus ranas, pues. Pero la mayoría no confía en ellos. Cuando nos vamos al sector que en teoría es de oposición, pero al final hablamos del mundo socialista, opositor, en buena medida, esa respuesta también se replica tienes un porcentaje del 57% que dice ninguno no confío en ninguno las personas en las que menos confían los venezolanos bueno, son las que tienen más protagonismo en el país Juan Guaidó, Enrique Capriles Henry Ramos Alú Manuel Rosales son personas cuya, cuya confianza de parte del país nacional, es pírrica, es pobre, es triste. El 57% no confía en nadie. La, el, el venezolano, o en este caso la venezolana, con un poco más de, eh, digamos, voluntad en confianza, es María Corina Machado. Pero tampoco es una potencialidad que que le, la iguale al ninguno, el ninguno sigue siendo muy, muy grande, es el 57%. O sea que seguimos ante dos grupos y, y hablamos de la mayoría que está contraria al chavismo. El, el, el aspecto de confianza, si podemos hablar de algún aventajado, de verdad en el país no hay aventajados en confianza. Ahora, la menos desventajada es María Corina es la que menos eh, eh, desconfianza genera, pero en términos generales, todos los políticos del país están aplazados en confianza, todos, todos los que hacen vida pública. En cuanto a la otra pregunta, Emanuel, sobre si hemos hecho eh, encuestas puntuales sobre cómo despertar a la mayoría, no. Esta es una deducción, este es un análisis, tenemos mucho tiempo haciendo encuestas en Manuel y de tantas encuestas que hemos hecho en tantos momentos, oyendo tantas respuestas que reseñan nuestras entrevistadoras, que a veces entran en el segmento de comentarios, luego jugando, luego jugando cuando hablo de jugar es agarrando la data en Excel, volteando el SPS para adelante y para atrás, viendo variables que se combinan unas con otras empezamos a ver pequeñas luces o grupos mayoritarios que están solapados debajo de la alfombra y esos grupos mayoritarios están solapados debajo de la alfombra están a la expectativa de que se les hablen para despertar. Entonces así hemos hemos tenido ya en análisis tenemos un perfil claro de ese venezolano que es la mayoría, pero cómo le vas a tocar la puerta a esa mayoría para que te la abra, porque, porque desde allí puedes equivocarte. ¿Cómo le vas a tocar la puerta? ¿Cómo lo vas a saludar? ¿De qué le vas a hablar? ¿Cómo lo vas a abordar? Y luego, siguiendo esa ruta, si sí vas a poder arrastrar a esa mayoría. Pero, ojo, no puede cometerse errores, porque ya estás hablando de una gran mayoría que está en posición de desconfianza y a la defensiva. Absolutamente cierto. Y, y triste a la vez, eh, Ingeniero Rubén. Eh, nosotros vamos a cerrar el Space con Orlando y con JFF 1966. Por favor, como les he dicho, seamos concretos y rápidos porque nos hemos pasado de la hora y media. Tiene la palabra Orlando. Orlando. Buenas noches a todos. Bueno, eh, he sido muy concreto con lo que estoy queriendo transmitirle a todos ustedes. Y bueno, eh, como venezolano, obviamente es un sentir de apatía colectiva lo que se siente con el tema político. Y como el este espejo es como despertar a la mayoría, yo quisiera más que todo... Eh, preguntarle al invitado especial que, que tan probable sea que para este 2022 logre comenzar a hacer ese movimiento de despertar en esa mayoría partiendo ya de la desconfianza dejada y el dolor que nos dejó todo aquel movimiento que se hizo y que no se llegó a nada porque lastimosamente cuando se hay un movimiento de masas termina en una negociación, por lo cual nosotros somos víctimas y fichajes de, de negocios entre líderes. Lamentablemente hemos quedado en ese tipo de finales. ¿Qué tipo de probabilidades podemos ver en este año de que pueda haber un levantamiento de masa, partiendo de esa desconfianza? Buenas noches. Excelente pregunta y muchísimas gracias, Rubén. Rubén, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, Orlando, las probabilidades, las probabilidades van de 0 a 100. Tú dirás, bueno, pero no me dices nada. Allá está la mayoría, Orlando. Allá está, está aquí en Venezuela. Existe, no es ficticia, no es virtual. Es invisibilizada, sí, es diezmada, sí. Necesita, como lo mencioné eh, con un ejemplo análogo, que se le toque la puerta, que se le diga lo que se le necesita decir, que escuche las palabras correctas, que las personas o las personas que hagan y lleven ese mensaje lo lleven de manera correcta y sobre todo sean vehementes, auténticos y acérrimos luchadores contra el socialismo. Son, son características elementales de arrancada. Son gentes, son personas que van a encender una reacción en cadena. Pero la reacción en cadena empieza apenas con un átomo y luego se, se, se, se, se dispara la reacción. Ese átomo, ¿dónde están? O pues esos pequeños grupos de átomos. Dentro del país. En cualquier momento puede aparecer como también no. Allí, en donde, allí es en donde la creatividad, porque, ojo, como se lo comentaba ayer a, a, en el programa a, a nuestra gran amiga Patricia, los que enarbolen en esta bandera les van a cerrar las puertas, los van a perseguir, no van a tener un medio de comunicación para hablar, entonces la creatividad, como la que tuvo que usar Bolsonaro o Milei con las redes, la vehemencia, vehemencia, Dejar las calculadoras a un lado, las que usualmente usan los políticos. Yo no digo esto porque el fulano se pone bravo. Y si digo aquello, me engano también. Y yo necesito que la diputación haya, no, no, no, calculadora cero. El que tiene que estar contento, el que tiene que tener la confianza, no es del político, es del ciudadano. Entonces, las probabilidades, Orlando, las probabilidades pueden ser de cero a cien. Todo, incluyéndome, no, nuestro rol en Mega Análisis es, es, es este, encontrar verdades, a veces con impotencia de, de detectar información que nosotros no la podemos aplicar porque simplemente nos eh, simplemente perdemos objetividad, porque nuestro, nuestro objetivo es estudiar, obtener la información y darla. Ahora, el actor político es el que puede hacer, si fuésemos políticos, si yo fuese político, que no lo soy, bueno, mañana mismo estaría, pintándome en una franela no soy socialista quiero tal cosa lo diría en todas las cafeterías en el lugar donde esté en el lugar de trabajo y como dice el viejo adagio venezolano los mochos nos juntamos para rascarnos bueno te acordarás Orlando que una voz consigue la otra y de repente la reacción de, de, cadena, de cadena en cadena aparece pero puede ser cero si nadie da el paso, si, na, si un grupo o ninguno da el paso, o sea, el poder de uno puede ser el poder de muchos y de todos, o sea que cada uno tiene la posibilidad de hacerlo desde, desde la clarividencia, desde Mega Análisis estamos a la orden para brindarles el apoyo en cuanto a la información estadística y, y cómo diseñar ese mensaje, y bueno, están todos nuestros estudios eh, en nuestra página, ahorita está en reconstrucción, pero eh, pronto van a estar todos nuestros estudios históricos, y pueden ser descargados y pueden y ustedes mismos también darse cuenta de cómo van los tiros, como dicen los como dicen en, el, en el interior, por dónde espantan para pasar rezando. Así es Rubén, muchísimas gracias. Bueno, y finalizamos la participación de, de las personas que nos han acompañado, gracias a Dios, el día de hoy con JFF 1966, tienen la palabra. Eh, Saludos desde Venezuela, muy acertados sus análisis y sí, las encuestas eh, van en contra de los grupos comunes. Eh, la, básicamente las preguntas me las han respondido antes, eh, pero sí quería hacer eh, la analogía como ocurrió en Argentina cuando estaban los movimientos, que se hizo una frase muy famosa, que se vayan todos. Eh, creo que es muy acertado decir fuera el socialismo, eh, Venezuela no quiere más socialismo pero sigo diciendo que se necesita crear el cauce donde se canalice el descontento de venezolanos y al mismo tiempo se venza la desesperanza aprendida, que ya lo ha repetido el ingeniero eh, Rubén. Y la otra es la integración de los venezolanos, de los diferentes estratos sociales, porque yo veo que hay como siempre, lo he visto como en las manifestaciones que hubo en el 2017, 2014, donde un sector se manifestaba y el otro se, se, se mantenía a la reserva. ¿sí? Eh, tal vez por desconfianza, por miedo, pero no solo, lo logró integración del, de los venezolanos, tanto de un sector como de otro. Hoy yo creo que así como se, se realizó nuestra nuestra independencia de Venezuela con la integración no solamente de los criollos y del de decir de la parte esclava o los trabajadores eh, de aquel entonces con la ayuda de los venezolanos que se encuentran en el extranjero y con los otros países que nos quieran ayudar. Entonces, ¿qué opina usted? que ¿Cómo se puede realizar la integración de los venezolanos? Tanto los que se encuentran en el país como los que se encuentran fuera del país. Muchas gracias. Excelente pregunta también. Y antes de que responda Rubén, este, después de que Rubén termine su exposición, le doy la palabra al doctor Álvaro para poder cerrar el espacio. Le pedimos mil disculpas a las personas que a último momento pidieron ser hablantes, pero ya no podíamos extender más el space. Les recordamos que hacemos el space de hora y media y vamos a cerrar casi en dos horas. Así que muchísimas gracias de mi parte, Joana Montenegro, y bendiciones para todos. Bueno, eh, JFF1966, imagino que ese es el año de su nacimiento, hermano. Mira, la integración de todos los venezolanos en, a nivel, ojo, ojo con esta palabra, pues de repente aparece alguien que viene llegando a última hora y piensa, ah no, que se unan todos, no. La unidad política en Venezuela no existe. Aquellos que chantajean con la unidad en, a nivel de los políticos Simplemente hacen eso, un chantaje. Los venezolanos no quieren unidad entre políticos. Los venezolanos, a partir de nuestras encuestas, lo que quieren es adecentamiento en la política. Y parte de ese adecentamiento es que los que no son políticos y los que nunca han hecho política, bueno, se metan a hacer política. Eso es parte de, nuestra, de nuestro problema. Se ha delegado eso a gente que no, que no han debido hacerlo. Pero a nivel de sociedad, que es lo que eh, JFFF1966 pregunta. Ciertamente, en aquellas manifestaciones del 2017, había un, una marcada eh, diferencia a nivel de estereotipo. Eh, era eh, muy, muy evidente la presencia de sectores de clase media, que en aquel momento existían, medianamente existían, o sectores con un poco más de, de dinero y la ausencia de sectores populares. Hay que entender que esa integración es necesaria y para ello hoy en día tenemos un vaso comunicante entre, todas las, entre todos los estratos económicos. El país se ha empobrecido en términos generales en los últimos años, pese a que estemos viviendo en el último trimestre y lo que va a tener una especie de burbuja de dólares que caen del cielo, pero más allá de esta burbuja virtual, el país se, empobre se ha empobrecido de manera estructural en los últimos siete años. Aquí hay gente que perteneció a la clase media, eh, carga sus bombonas para llenarlas de gas y antes se las llevaban a sus casas. Aquí hay gente que cambiaba de carro cada tres años y bueno, ya le, han, ya, ya le han hecho el motor o tienen el carro parado en su casa por falta de un repuesto. O sea, él, esa clase media hoy más que nunca entiende a la clase más vulnerable del país, que ha pasado históricamente más hambre, ha sido históricamente más eh, eh, eh, abusada, la, aquella, aquel sector en el cual Chávez manipuló y se apoyó. Hoy más que nunca hay factores comunes. Hay migrantes en todas partes del mundo de todos los estratos sociales, de todos los estratos culturales y educativos. Es decir, hay más elementos en común entre los venezolanos de hoy en día que entre los venezolanos del 2017 o el 2002 o el 2012. Hoy más que nunca los venezolanos se entienden entre sí porque viven las mismas vicisitudes. Entonces... Los venezolanos que en teoría tienen más capacidad de organizar deben de una vez y por todas dejar ese, ese estereotipo de, de caraqueño rico, por ejemplo, en marcha. de Eso viene hasta de, desde el punto de vista de, de mediático, el enfoque, a quienes enfocan. O sea, no, nuestro, nosotros somos... Todos tenemos un, un perfil muy común. La mayoría de los venezolanos tuvimos nuestra abuelita que siempre conseguíamos con la bata de, de cocinar en la casa, y oliendo sabroso a, a, a, a la cocina y al sudor de una madre fraternal. Todos tenemos muchas cosas en común. Esos factores y elementos en común tenemos que revivirlos. Tenemos que rescatarlos porque son parte de nuestro arraigo y reencontrarnos en eso, reencontrarnos en ellos. Es por eso que el deseo más, si hoy le preguntamos a los venezolanos, y eso con esto voy a cerrar eh, el, la, la intervención, si hoy le preguntamos a los venezolanos, ¿cuál es el deseo más grande que tú tienes? Recuerden lo que dijimos inicialmente, casi el 70% de las familias tienen migrantes. ¿Cuál es el deseo más grande que tú tienes? Que se vaya el chavismo. Sí, hace cinco años era el deseo más grande que se vaya el chavismo. Hoy ya no es que se vaya el chavismo. Ojo, no estoy diciendo que tienen que se quede. No, el deseo más grande es reencontrarme con mi familia. Es abrazar a la familia. Maduro me no está ofreciendo el abrazo de los familiares, el reencuentro de la familia. La oposición tampoco lo está ofreciendo. Y lo que quieren los venezolanos es volverse a ver, volverse a tocar, volverse a oler la familia. Dando, tocando las teclas que son y las fibras que son, la mayoría se despierta y se reintegra y se integran todos los venezolanos mestizos, indígena, blanco, europeo, todos somos iguales. Ese estereotipo creado desde el mercadeo de la coordinadora democrática, de la MUT, ese estereotipo creado en laboratorio de que el la venezolana es rubia, de que el venezolano es esbelto. No, se necesita autenticidad, originalidad en la propuesta y esos son detalles que hay que cuidar y, esto, y eso parte también de integrar a todos, todos los venezolanos. En una, en una corriente que está ávida de este mensaje antisocialista como punto de pivot, evangelizador, creyente en la religión católica, que busque el reencuentro, que se niegue al diálogo del chantaje y que se niegue a unirse a sectores y actores políticos desprestigiados. El que cree que no, sumando, hacemos más, no hermano. Si usted se suma con alguien que nadie quiere, usted y ese van para el suelo. Eso es básico. Eso a los políticos no les gusta aceptarlo. Bueno, los números así lo dicen y así lo reflejan. Bueno, y para finalizar, nos pueden seguir eh, eh, eh, en nuestras redes, arroba meganálisis, Twitter, Instagram, eh, YouTube, Telegram. Tenemos un canal público también que se llama arroba meganálisis. Mis cuentas son arroba en Twitter, arroba, arroba microchip, piso ve y nuestra página es www. meganálisiscom en este momento está en construcción, en, lo, en reconstrucción, en los próximos días van a estar nuevamente todos nuestros estudios cargados para que los descarguen. Un placer compartir con todos, gracias Joana, gracias Álvaro, y ojalá podamos repetir eh, este tipo de ejercicios que es necesario y van a ser cada vez más necesarios en ese deseo de y en ese camino de despertar a la mayoría. Bueno, muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias a todos los que participaron esta noche. Rubén, ese cierre estuvo maravilloso, este, un cierre que persigue la esperanza, además de esclarecedor, eh, como, para, como para poner el broche de oro a esta excelente intervención esta noche. Usted, tú que manejas eh, los indicadores, pues quiero decirte que nuestros SPACE, son usualmente, eh, están determinados a durar en 90 minutos y el tiempo en exceso por encima de esos 90 minutos es el que nos sirve para medir la interacción que tuvimos con el, con el invitado, la participación que, que tuvieron, este, que tuvo nuestra audiencia y lo interesante que tuvo el programa, así que ya vamos en exceso a los 120 minutos, ya vamos por más de dos horas, hasta Twitter reconoció que el programa está interesante porque no nos cortó, la semana pasada a los 90 minutos, hablando del doctor Franceschi, nos cortó, nos sacó y nos acabó con el programa, así que hoy son dos horas este, de puro interés, dos horas, dos horas muy esclarecedoras, era necesario escucharte Rubén, Muchísimas gracias y también esperamos este, tenerte por aquí nuevamente. Eres un invitado de lujo en nuestra casa, así que este, esperamos que sea pronto. Voy a comenzar a seguirte porque no sé por qué, no sé por qué no te estoy siguiendo, pero desde hoy este, estoy, estoy buscando aquí para seguirte de una vez. Así que a todos muchísimas gracias. Nos vemos pros, este, nuevamente el jueves. Próximo a las 7 de la noche, yo soy Álvaro Guerrero, estoy a su orden y somos los repúblicos para la semana que viene. Un abrazo y espero verlos nuevamente.